En hiperlimpieza disponemos de bolsas de polietileno para guardar documentos o bolsas Packing List, aptas para empresas de mensajería, logística, tiendas y comercios electrónicos. En primer lugar, contamos con bolsas con una etiqueta impresa que poseen, una vez introducidos los documentos o sobres, dos adhesivos que se retiran para pegar la bolsa a la caja. De esta forma nos aseguraremos que la documentación viaje de forma segura y así se reduzcan las posibilidades de extravíos. También podrá encontrar bolsas anónimas, sin etiquetas de ningún tipo impresas en ellas. En la tabla que aparece en nuestra web podrá comprobar toda la información necesaria referente a estas bolsas, como el ancho y alto de las mismas y las cantidades que vienen en cada paquete.